El intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puso sobre el tapete o llevó a la discusión pública los llamados discursos de odio que circulan en redes sociales y en otros este, ámbitos, y se empezó bueno, a discutir o a prestarle por al menos más atención. Eh, estamos ahora con Ramiro Parodi, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, integra el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad de San Martín, también es parte del eh, Instituto Gino Germani de la UBA. Así que, bueno, bienvenido, gracias por, por acercarte aquí a Canal Abierto. Eh, bueno... Primero, así como una breve introducción, ¿cómo funcionan, qué son y cómo funcionan los llamados discursos de odio? Que hace un rato, antes de hablar, me decías, esto que ahora llamamos discurso de odio, se entiende que es algo que viene de más larga data, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Manuel. Eh, exactamente, nosotros venimos trabajando hace varios años eh, sobre tendencias autoritarias, por llamarle de alguna forma, giro a la derecha, este, nuevos punitivismos, etcétera. En los últimos dos años, en el marco del Laboratorio sobre Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la UNSAM, uh -huh. empezamos a trabajar estrictamente con la categoría de discursos de odio, que veíamos que tenía cierta eh, capacidad de escucha, si se quiere, eh, a nivel internacional y nacional también. ¿no? En ese marco, eh, lo que empezamos a ver es... Eh, Analizar desde distintas metodologías, encuestas, grupos focales, rastrillaje en redes sociales, entrevistas mano a mano, eh, Bueno, la circulación de nuevos autoritarismos, de punitivismos, de discursos xenófobos, eh, eh, no solo en, en, en el discurso público, sino también en las redes sociales. Una pequeña eh, cuestión importante en torno a los discursos de odio me parece que es intentar situar su condición histórica. Por eso le decimos discursos ¿no? y no pronunciaciones o exclamaciones o frases de odio. La categoría de discurso remite, si se quiere, a unas condiciones ideológicas, históricas, largas, de que en la temporalidad argentina tiene sus condiciones bien particulares, eh, que, no, que, que, que lo que trata de hacer esta categoría de discurso es eh, no enfrascarla solamente en el presente, ¿no? sino que dar cuenta que esto que llamamos discurso de odio de hoy tiene una temporalidad más extensa que siempre que se trabaje con estos temas es necesario tener en cuenta. De ese modo evitamos eh, poner los discursos de odio solamente en algunas personas, solamente en algunas excepciones, solamente en algunos grupos eh, y ver bien eh, sus, sus condiciones de producción en términos extensos. Esto que cambió porque, a ver, parecía que había como pactos eh, post-democracia de, digo, a ver, a Arminio Iglesias le costó una elección, o al menos la, la leyenda dice que le costó una elección, pre, un discurso de odio, ¿no? Lo que podríamos hoy llamar un discurso de odio. Eh, y eso hubo como cosas, después la política pudo tener todas sus cuestiones, pero había como ciertos códigos que no se rompían, ¿no? Desde, incluso desde las militancias. Y, ¿Tuvieron que verle la irrupción de las redes, la irrupción por ahí de generaciones que no vivieron todo digamos, lo que fue la violencia política en, digamos, previo al 83? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que se rompió, que de pronto aparecen estos discursos? Que, y te agrego otra cosita, que hmm. de pronto parece que, es que eso que parecía enfrascado en las redes después ya pasa a los medios, pasa a, la, a los propios actores políticos. ¿Cómo, hmm. cómo viene funcionando esto? Bueno... Eh... Por un lado, mencionar que la reconstrucción de todas esas condiciones que hacen posible a que los discursos de odio eh, eh, circulen con, con mayor eh, frecuencia en este momento, es una tarea colectiva ¿no? que nos tenemos que dar a todos como sociedad. Uh -huh. Y yo creo que están empezando a circular algunas notas interesantes que se alejan un poco del presentismo e intentan buscar en una temporalidad un poquito más extensa. Eso por un lado. Por el otro, lo que sí estudiamos, y nosotros tenemos relativamente comprobado desde el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, es el efecto de la pandemia, por decirlo de alguna forma. El efecto de la pandemia combinado con una crisis social y económica de los últimos años que viene creciendo. Vienen creciendo los índices de pobreza, vienen creciendo las condiciones de precariedad, la, la, el, el, el pluriempleo. ¿no? Una persona puede tener mucho dinero y de todas formas estar arrasada por la precariedad de la vida, del pluriempleo, de las 16 horas de trabajo, bueno, ese es el caldo de cultivo, si se quiere, en gran medida, de lo que nosotros creemos que puede llegar a habilitar a los discursos de odio. ¿Por qué? Porque los discursos de odio, cuando uno los analiza, se vuelcan y responsabilizan de esa situación que puede ser o, o de explotación o de pobreza, o ambas en muchos casos, eh, responsabilizan a determinado objeto. ¿No? Y ese objeto nosotros hemos visto en general son eh, los políticos, por decirlo, ponerlo entre comillas. no eh, Los políticos son funcionarios, candidatos electivos. Ahí, perdón, ahí cuaja el, esta idea de la figura está de Milei que cae con esta idea de la casta. Sí, sí. ley sí. ha sabido leer eso un poquito sí, antes sí, sí. que todo el resto de las, de las fracciones políticas. Eh, decían los políticos los políticos sí me hiciste acordar otra cosa que después si querés podemos mencionar pero que, que hay cierto tufillo también a 2001 en todo esto no uh -huh. pero volvamos los políticos los sindicalistas eh, y en otro orden de cuestión de responsabilización de esa de esa condición de crisis y pobreza los delincuentes o potenciales delincuentes lo pongo entre comillas no eh, estos objetos de odio son eh, si se quiere los responsables entre comillas de que de esa pobreza y esa precariedad entonces hay como una producción de esa si se quiere una suerte de fantasía ideológica en la que si se elimina y esto es importante porque ahí sí. radican los discursos de odio porque los discursos de odio tienen sus gradientes y tienen sus variables y si querés te lo puedo comentar pero lo que sin lugar a dudas es un discurso de odio es toda mención a la incitación a la violencia eh, entonces si se elimina a esos objetos de odio, a esos políticos, a esos sindicalistas o a esos delincuentes, la fantasía es que se reparará esa condición de pobreza y precariedad. Bueno, es, eh, eh, entonces tenemos por un lado la coyuntura de crisis, los responsables de esa crisis sí. y después el, el, el síntoma de todo eso es la aparición de discursos de odio como una categoría que, que, que intenta dar cuenta de, cómo, de, de los efectos de esta crisis en el discurso. No, no parece, yo porque recuerdo y hablabas del tufillo a, a 2001, mm. eh, que bueno, también un contexto de crisis, una crisis para ahí distinta a la de ahora, pero donde estaba sobre todo el tema del desempleo, era lo que, digamos, como lo, lo, lo que más aquejaba a, la, a lo que te, diríamos la, la clase trabajadora, y que aparecía en ese momento el tema de la inmigración, claro. ¿no? Te acordás de aquella etapa de la revista de Haddad, que se llamaba La Primera, uh -huh. de la invasión silenciosa. ¿Desaparece ya el inmigrante? Lamentablemente no. no. La, la xenofobia, la responsabilización... A, a los inmigrantes como responsables si se quiere como de, de, de parte de esa crisis está lo que aparece si se quiere que en el 2001 esto no estaba es eh, el cruce con aquellos que eh, cobran planes sociales los, los planeros que exacto eso es una, una, un, una particularidad muy propia de los autoritarismos argentinos no mm. eh, está esta figura no De aquel que. Eh, esto nosotros lo vimos en los grupos focales, esto no sale. Bueno, de era los parte estudios. del discurso de eh, Zabac Montiel y Learte, Bueno, Uliarte, ¿no? bueno eh, si querés, ahora vamos ahí, pero digo. Eh, el planero es el que gaste responsablemente el dinero, el que vive del Estado, el que se lleva mis impuestos. Es, no trabaja. Eh, no trabaja, es vago. Bueno, es el. el, el donde se acumulan todos los prejuicios todo el chivo expiatorio ideal es el chivo expiatorio ideal para descargar si se quiere eh, esta esta condición de pobreza y precariedad que te mencionaba anteriormente entonces y muchas veces digo esta figura se cruza con el boliviano el peruano el paraguayo nosotros esto lo hemos visto está probado en, en esta, eh, sacamos informes en nuestra página y, y eso se observa eh, Qué era lo que me habías mencionado antes. No, que, de, que esto estaba en el discurso de Sabac Montiel. Bueno, y claro. De sí, es que cuando nosotros vimos y acá vimos lo de Sabac Montiel, por un lado no nos sorprendió el, el, el impulso al asesinato. Uh -huh. Nosotros veíamos que había una suerte de naturalización de las armas, del significante bala. Esto sí llama propio de las redes sociales. Si uno entra a redes sociales, ve un video de un ajusticiamiento por mano propia, todos los comentarios de abajo son bala, bala, bala, bala. ¿no? Como una suerte de, de nosotros le dijimos, balanización. ¿no? Banalización de la muerte del otro. Eh, muy naturalizada y muy reproducida. Entonces, en un, en un punto no nos sorprendió, porque eran políticos. O sea, lo que te mencioné antes. Objeto de odio político. Incitación a la violencia, que ya la veíamos circular. ¿Qué forma de la incitación a la violencia? Armarse y, y salir a meter bala. Bueno, todo eso lo veíamos circular. Esto si lo cruzas además con cosas que todos sabemos, ¿no? Hay, hay, hay políticos que, han, que tienen este discurso y que lo dicen en uh -huh. medios de comunicación masivos, que supuestamente eso no estaría permitido decirse y lo dicen igual. Bueno, son una serie de variables donde claramente producen estos efectos de subjetivación como el de Sabac Montiel y su, su grupo. Ellos son eh, síntoma de, de, de, de muchas corrientes autoritarias que existen en, en el país. Eh, afortunadamente no, no pasó, el... no, no, no, no, no. esa bala no salió, ¿no? Sí, sí, sí. porque estaríamos, no estaríamos hablando de esto, estaríamos en otra situación con otro sí, sí. tipo de problemas. Que no podemos imaginar. Pero nosotros, al esa bala haber quedado adentro, se nos presenta esta gran oportunidad y por eso está, podemos tener estas conversaciones, pero no habría que olvidar que tuvimos mucha suerte en ese sentido. ¿Esto, ¿Hay algún tipo de red? Porque eh, no sé, uno ve cosas, no sé, por ejemplo, los cubanos, los que entraron en el Capitolio sí. en, el año pasado para impedir, de alguna manera, intentar impedir la proclamación de Biden como presidente. ¿Hay conexiones, digamos, o patrones, o matrices, o usinas desde donde se generan estos discursos a nivel internacional? Y acá, bueno, tenemos esta versión autóctona. Mira, eh, yo lo que te puedo decir es que hay continuidades eh, subjetivas e ideológicas eh, entre algunas corrientes del autoritarismo que se puede ver en Estados Unidos y en Brasil con el argentino, ¿no? La naturalización de las armas, eh, por ejemplo, es una de ellas. Ahora, dónde se organizan, este, cómo se organizan, dónde compran las armas, todas esas cosas. Bueno, nosotros no nos dedicamos exactamente a eso, pero eh, no, así pero como lo decía desde los discursos. Sí, ¿eh? sí. Bueno, como como digo de enfatizar como el carácter argentino de todo esto, no, como para no decir que simplemente es un reflejo. También hay que tener en cuenta que, que que en Estados Unidos esto es muy común, ¿no? Ciertas teorías conspiranoides. Eh, la teoría del gran reemplazo, por sí. ejemplo, que en Estados Unidos es. es en Europa también. Sí, sí. ¿no? ¿No? Esta este idea que es que la inmigración, de alguna manera, va pensando un gran reemplazo de la raza, eh, raza pura europea Exacto. por. Y, y que van como llegando de a poco, teniendo sí. familia. Ahí lo que hay que ver, me parece, es que, que con, qué condiciones materiales se dan para que esas teorías conspiranoides eh, muerdan no produzcan sujetos efectivamente eh, eh, registrables en una escena política en, en particular lo conspiranoide no era eh, algo tan frecuente en argentina sí. si se quiere o sí pero con sus particularidades Más ¿no? marginal puede ser habría que ver esa historia sí. pero digo importar una teoría de este estilo Sabag ¿no? Montien tenía tatuado el, el, el sol negro ese sí. sol negro es el símbolo el neonazi que utilizaron eh, tenían tatuados otros eh, shooters no en, en Estados Unidos uh -huh. como el caso de Buffalo ¿no? donde eh, una persona entró a un supermercado y, y asesinó a 10 a eh, personas afrodescendientes por ejemplo bueno esa continuidad es, es extraña y hay que reponerla, pero evidentemente algo está pasando en el mundo donde eh, estas situaciones de violencia están, están creciendo y llegando a Argentina con sus particularidades. ¿no? ¿Y cómo se entrecruzan también con otros discursos que uno al menos los vio, o salieron a la superficie, y los vio como novedosos como, eh, no sé, el terraplanismo, digo... Mm ponerte a pensar que si la tierra sí existió, los antivacunas los antivacunas exacto eso como ¿qué, qué cruzas existen con y yo tendería a pensar que eh, lo que hay es una suerte de, de pérdida si querés de posible horizonte eh, de, de conformación de una comunidad a partir de ahí se, se, se produce cierta disponibilidad para creer en estos discursos anticientíficos. Que haya antivacunas en la Argentina es algo que tendría que alarmar. Un país donde tiene una tradición de legitimidad, ese carácter de la ciencia, estadísticas eh, sumamente eh, valiosas a nivel internacional en comparación con otros países. ¿no? Eh, bueno, ¿cómo se, cómo se reproducen? Volvemos al, al problema de la pandemia, ¿no? Eh, la sensación que se produjo en ese contexto de eh, privación de la libertad ¿no? eh, que llevó en, en muchos casos a organizar manifestaciones como las quemas de los barbijos sí, sí. Todo. pero no, no no no lo tomaría aisladamente crucémoslo con las formas en las que se en las que se dieron los imaginarios sobre la, la política este, todo lo que sucedió en, en, eh, sobre distintas escenas o escándalos eh, del gobierno y los distintos eh, eh, representantes del gobierno, bueno, en fin, eso, eso, se, eso se trabaja de forma este, articulada. ¿no? Y bueno, esos sectores este, en algún momento se decía, ¿qué hacer? ¿Lo, ¿Se los deja manifestar? ¿No se los deja manifestar? Eh, como por lo mínimo habría que estudiarlos, ver qué están haciendo, uh -huh. por supuesto, tener en cuenta que ahí subyacen tendencias que van más allá de la simple libertad, ¿no? de la libertad de expresión y de manifestación. Vos sabés que hoy estaba leyendo lo que eran los, los chats de Brenda Uliarte con la amiga y podía adivinar como un progreso. Primero decía que se junta con estos de la Revolución Federal, dice, pues ya me cansé de tuitear, están todos por Twitter y nadie hace nada. Hmm. Después, bueno, empieza a ir, que tiran las antorchas, bueno, todo eso, y después ya dice, bueno, empresa de la Revolución Federal, hacen marchitas, no hacen nada, qué sé yo, y ahí aparece, bueno, yo me la voy a cargar, hmm. cosa que, que efectivamente este hace. ¿Hay instancias posteriores de eso o, digamos, esto que pasó es como un límite del que ahora, bueno, decías hoy, tenemos, por suerte, la bala no salió y podemos discutir y podemos ver cómo desactivar, o es por ahí el haber corrido un límite más y que ahora este, de acá se empieza a dar otra cuestión hmm. bueno los límites eh, volvemos un poco a una de las primeras preguntas que hacías no los límites de ese pacto democrático ¿no? sí. en de algún momento eh, evidentemente esos límites están tensionando eh, y sin lugar a dudas no favorece eh, o o diría más claramente, sin lugar a dudas, esos límites se van a seguir tensionando si ¿Sí? quienes tienen responsabilidad pública y política eh, dejan o oh, dejan hacer y no dicen hasta acá. ¿no? El dejar hacer es una actitud que va muy de la mano con el autoritarismo. ¿no? Yo no hago nada, yo dejo hacer, eh, no me gusta, pero no lo voy a hacer. No lo voy a, a criticar, bueno. Eh, entonces, si, si, si parte de quienes tienen responsabilidad pública y política están dejando hacer, bueno, están dejando que esos límites se extiendan y que ese pacto democrático se rompa cada vez más. Y lo otro que me parece interesante es el recorrido que mencionás, ¿no? de cómo esto va creciendo, ¿no? De, de, nosotros lo trabajamos un poco entre la relación entre lo virtual y, y lo real, por decirlo sí. de algún modo. Eh, lo, el pasaje al acto. ¿no? Por eso es importante estudiar lo que está pasando en redes sociales, porque eso que está pasando en redes sociales no es algo que queda ahí, ¿no? es una forma de circulación de la palabra. Ya es momento, ¿no? 2022, de que asumamos que las redes sociales son netamente constitutivas del resto del espacio público. Entonces, en ese sentido, si en esas redes sociales lo que está circulando son... Eh, eh, organizaciones que incitan a la violencia y, y, y, y buscan organizar este, distintos atentados, bueno, es, es, un, es un problema que hay que tener en cuenta, me parece, ¿no? Que no es que sean hechos aislados, ¿no? Hay como caldos de cultivo que se producen ahí, naturalización de la violencia. Nosotros vemos mucho que en redes sociales, por ejemplo, hay algo así, escuchamos mucho en los Focus la frase: esto es Twitter. Esto es Twitter, entonces bancátela. Sí. ¿Qué quiere decir que esto es Twitter? Que vos tenés que estar dispuesto a, a dejar que te humillen, pero a su vez que si sos capaz de humillar, bueno, te vas a capitalizar en esa red social, ¿no? Bueno, ese es uno de los problemas de los discursos de odio, ¿no? Que se naturaliza, no solo cierto cinismo, que por momentos puede ser gracioso y ya, sino lo que se naturaliza es la relación netamente violenta con el otro. Que produce las condiciones de su, su, su potencial eh, exterminio. ¿no? Una última, eh, decíamos que nos contabas antes, que están bueno ahí desde el laboratorio, están con mucho requerimiento de parte de la prensa, que se está hablando mucho. ¿no? ¿Qué riesgos puede haber en una banalización del término en que cualquier cosa sea discurso de odio que cuando todo es algo, nada es ese algo, claro. no? Sí. Bueno, inmediatamente lo que vemos es. Eh, un, un uso, si se quiere, eh, de la excepción del término. ¿no? ¿Qué quiere decir de la, de la excepción del término? Bueno, solo lo usan algunos, los radicalizados, eh, los, los, los loquitos que están en, este, en esta deep web. Sí. Bueno, nosotros venimos a decir, esto es un problema de índole nacional. Estamos todos metidos en esta bolsa, por supuesto, después uno puede distinguir personas que tenderán a utilizar más o menos discurso de odio. Pero esto es un problema eh, generalizado. ¿no? Este, por el otro, lo que vemos es una, es una tendencia como muy inmediatista, ¿no? de, de pensar que el discurso de odio produce inmediatamente ¿no? un acto de violencia. Bueno, ahí hay que tener sus reparos, ver qué condiciones este, se, se, han, se han producido para que eso efectivamente suceda. Eh, yo diría esas dos tendencias habría como que matizarlas, siempre ponerlas en su determinado contexto, eh, teniendo en cuenta justamente que las redes sociales han traído una novedad ya hace varios años que es eh, la proliferación de esa extensión de los límites de lo decible de un modo masivo, ¿no? Masivo, eh, donde por ejemplo eh, Post pandemia nosotros ve, comprobamos ahí, conversando en, en los grupos focales, que mucha gente dijo, yo no quiero ver más medios tradicionales, porque los medios tradicionales me dan los números de, de los fallecidos y yo no quiero ver más eso. Entonces me voy a las redes sociales donde no hay, esto decían los usuarios, sí, ¿no? Sí. no es que yo avale esto, pero ellos el, el imaginario era, no hay bajada de línea uh -huh. y hay libertad de expresión. ¿No? Bajo, esos dos bajo esos dos imaginarios, eh, muchos usuarios están participando de redes sociales y diciendo, algunos de ellos, por supuesto no todos, pero reproduciendo muchos discursos de odio, discursos autoritarios y violentos. Bueno, quizás es momento también de producir cierta reflexión sobre el uso de las tecnologías, sobre el uso de las redes sociales, sobre que esos no son espacios neutrales, sino que esas reglas están puestas por empresas que están detrás y que determinan si lo que vos decís va a ser más o menos visto que lo que diga yo. Que tal discurso como nosotros o ellos, por ejemplo, que ha circulado sí. públicamente, pueda ser un trending topic, es decir, que la misma plataforma... Que está. Que esto, perdón, lo dijo un diputado nacional, ¿no? Sí, lo, sí, el, lo dijo nosotros, López yo, Murfi. Ricardo López Murfi, lo no él. marginal de... No, no, no, para nada. Eh, un tipo de, que está ahora Es candidato Que le hice a prueba y que le di no. Bueno, por eso. Eh, entonces, quizás habría que traer a la conversación, eh, como si querés la, la, una tercera tendencia, bueno ¿cuál es el rol de las empresas que están detrás de las redes sociales? ¿Quiénes son los que... Re, eh, configuran los algoritmos a través de los cuales se determina lo que se puede ver y lo que no se puede ver, y a su vez los que están dejando circular discursos de odio porque son los que retienen a las audiencias adentro y las hacen participar cada vez más. Bien, Ramiro, te agradecemos mucho por haberte acercado aquí a Canal Abierto. Ramiro Parodi, entonces, integrante del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad de San Martín. Eh, bueno, esto fue Punto de Vista. Como siempre les pedimos que se suscriban aquí al canal de Canal Abierto. Si les gustó, que dejen el correspondiente me gusta. Y todos los comentarios, obviamente, son siempre bienvenidos.